Y sabiendo usted que somos gobierno abierto, yo le invito a que vaya allá o, o acuda online a al portal de compras dominicanas y usted vea los gastos que se hicieron, una falsedad. Eh, que raya en la especulación, raya en las críticas negativas, un evento que fuimos a fortalecer a esos inmigrantes que viven allí y que nunca se había hecho contacto con el alcalde de Nueva York, con el cónsul de Nueva York, con su general eh, dominicano, con la primera senadora latina que es dominicana, la señora Marisol Alcántara, la, la asambleísta, eh, pues Carmen de la Rosa, que nació aquí en Las Terrenas, una joven eh, con, con, con una calidad increíble, y otros gerentes que vimos allí, eh, los empresarios también que contribuyeron, los gastos que usted dice lo hizo el empresariado y Telenor. ¿Me escuchan bien? Los gastos que usted dice lo hizo los empresarios, que por ejemplo, eh, la compare, supermercado compare, este es un franco macorizano, hizo una inversión de unos 5 mil dólares y más en carroza... Eh, ...el señor Juan Hidalgo que hizo una inversión de 5 mil dólares en carroza de su farmacia La Fe... Eh, ...igual eh, Samir Rizé con los gigantes que estuvieron allá eh, desfilando también... ...y su cacao desfilando, hicieron una gran inversión... ...otros empresarios hicieron una gran inversión, el, consul, el consulado dominicano hizo una gran inversión... Eh, ...pues todo esto sí fueron gastos que nosotros... Eh, lo eliminamos de un ayuntamiento que apenas llegó allí eh, con los vuelos que compramos en eh, una licitación que está ahí en, en compra dominicana que ustedes pueden verlo porque es el único ayuntamiento gobierno abierto que apenas costó 300 y pico los vuelos y con el, con el con, con el ITEVIS con el ITEVIS subió a 419 mil pesos esa, esa gran comitiva que dicen que asistió y los viáticos fueron pírricos completamente pírricos por lo que ni se acerca a lo que nos están diciendo ¿por, 2, 000, ¿por 000, qué? no, pero para nada eh, yo quiero que resalten lo que Telenor ha hecho y lo que esta ciudad ha hecho que nunca se ha hecho, porque en vez de eso, lo que pasa es que los rumores, la especulación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 que seamos objetivos y que ahí está en el portal de compra y contrataciones del Estado Dominicano los gastos que se hicieron porque somos medios y los medios cada día tienen que ser objetivos porque se demoronan duran meses o dos años, tres o diez y ya la gente no lo quiere porque la gente pone lo que realmente le informa, no lo que le desinforma de manera que nosotros lo que tenemos que seguir hermanando ciudades que con el alcalde de Nueva York hicimos una relación para que él tuviera en cuenta que nuestros franco-macorizanos somos gente de trabajo, de desarrollo, y que igualmente tiene una franco-macorizana ahí, como asistente de él Trabajando Durísimo. Que eso es lo que quisimos resaltar y darle oportunidad a nuestra gente, para que vea que, que esa... Esa diáspora, esa, esa parte franco-macorizana que reside en Nueva York, eh, pues son gente de trabajo, son gente de desarrollo. Y que también nosotros fuimos a colocarle a ellos eh, en, en, en su frente, las autoridades, para que puedan venir a invertir acá. Nosotros necesitamos parqueo eh, soterrado y superficiales, estamos muy escasos de parqueo, es eh, una metrópoli que ya está muy cargada. Y también tenemos que hacer muchas, muchas diligencias y muchas reuniones, por eso llevamos un equipo de trabajo para en esas reuniones ir y, y verificar con ellos y presentarle a ellos toda nuestra intención.